Hola qué tal soy Don Lu, en este vídeo os quiero enseñar el mercadillo solidario que hemos organizado con mi alumno y su familia para ayudar estas navidades a las personas que más lo necesitan. Os voy a enseñar todas las creaciones y espero que os gusten mucho. Os recuerdo que en el canal tenéis todos los tutoriales paso a paso para hacer esta idea. Aprovecho para desearos feliz navidad, que os rodeéis de la gente a la que queréis muchísimo. Y si no os veo, que espero que sí, porque quiero subir más ideas antes de que termine el año, os deseo un feliz 2023. Un beso para mi gran familia Dolunática. ¡Chao!